Buenas, mucho gusto. Me llamo Marcos Salgado y hoy vamos a hacer un repaso de ecuaciones con ayuda de ejemplos lingüísticos. Pero antes vamos a recordar qué es una ecuación. ¿Alguien se anima? Cuando hay una igualdad. Vale, sí. Recordamos que ecuación significa igualación en latín. Otra palabra con el mismo origen es ecuánime. Cuando alguien es justo, o igual, en algún sentido, con todas las ánimas, es decir, con todas las personas, con todas las partes. ¿Alguien puede decirme cuántas partes tiene una ecuación? Dos, muy bien. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones o miembros. Por ejemplo, podríamos pensar que la persona es igual a el humano. Es un caso de ecuación lingüística. ¿Es una ecuación correcta? Claro, la ecuación es cierta porque son sinónimos, porque significan lo mismo. Es decir, yo puedo intercambiar demás expresiones en cualquier frase y el significado no varía. La persona que está dando clases se llama Marcos. El humano que está dando clases se llama Marcos. Pero, ¿qué pasa si yo hago lo mismo con la siguiente frase? La persona que está dando clase no es alta. ¿Alguien ve el problema aquí? Eso es. Habría que cambiar también alta por alto. Si el significado es el mismo y todas las personas entenderán lo que queremos decir. Pero si no lo cambiamos, estaremos rompiendo las normas de la lengua, que en general nos ayudan a entendernos más. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La persona es igual a el humano o no? Buena pregunta. Pues, como acabamos de ver, semánticamente sí y gramaticalmente no. Lo importante de este ejemplo es que siempre que escribáis una ecuación entendéis lo que estáis diciendo y no que memoricéis recetas. Veamos otro ejemplo. Yo te puedo decir que una manzana es una manzana, no importa qué, y que por lo tanto te puedo cambiar mi manzana por la tuya y no pasa nada, porque es la misma cantidad. Pero a lo mejor no tienen la misma calidad, y la calidad de la mía es menor porque tiene un gusano y la tuya no. ¿Entendéis? Bien, ¿y alguien se atreve a decirme cuántas ecuaciones tendríamos en este escenario que acabo de poner? Dos. Vamos a pensarlo Tenemos una ecuación para la cantidad porque hay una igualdad Porque tenemos la misma cantidad de manzanas. Tenemos una inecuación para la calidad Porque tenemos una desigualdad Porque manzana es de menor calidad Es decir, tenemos un sistema de una ecuación y una inequación Pero antes de seguir por ahí Vamos a poner primero ejemplos de ecuaciones matemáticas ¿Alguien se anima? 2 es igual a 2 Vale y, similarmente, también podríamos decir que 2 es igual a menos menos 2. Es decir, si yo me giro y me vuelvo a girar, me quedo igual. Son como sinónimos. Perfecto. Ambas ecuaciones tienen dos términos. ¿Alguien puede darme un ejemplo parecido, pero con tres términos? 2 menos 2, 0. Perfecto. Cuando una ecuación se cumple siempre, decimos que es una identidad. Una identidad parecida... Pero un poco más general sería, si alguien cualquiera, por ejemplo a menganito, quitamos todo lo que menganito tiene, se queda sin nada. Es decir, si a un número cualquiera n le restamos, le quitamos, ese mismo número n se queda en nada, en cero. O simbólicamente, n menos n, cero. Aquí n puede valer lo que quiera, que esta ecuación va a ser siempre idénticamente cierta. Por eso decimos que es una identidad. Y como n puede variar, decimos que es una Variable, perfecto. Esta variable podría representar la cantidad de o número de manzanas del ejemplo anterior, con n de número. Luego podríamos tener otra variable c distinta para representar la calidad en una escala del 0 al 10, con c de calidad. Pero aparte de este tipo de ecuaciones, tenemos otras. Por ejemplo, el profesor D se llama Marcos, o es Marcos. espacio en blanco y el silencio representan aquí una información que nos falta, que no conocemos. Vamos a ver una cosa que no es cognocida. Incógnita. Perfecto. El espacio en blanco representa la incógnita de esta frase ecuación. Y resolver la ecuación es encontrar la incógnita. Es decir, encontrar una palabra que pueda encajar ahí. ¿A alguien se le ocurre? Matemáticas. Vamos a probar. El profesor de matemáticas se llama Marcos. Y me llamo Marcos y yo soy profesor de matemáticas. que os da clases? Habría que añadir ese detalle al espacio en blanco o darlo por sobreentendido, como en una elipsis. Pero, ¿es esa la única respuesta posible para esta incógnita? Mmm, interesante. El profesor de inglés os esta clase también se llama Marcos, aunque no sea el mismo Marcos. Entonces, esta frase ecuación tiene al menos dos soluciones. Entonces, si yo dijera, el profesor D se llama Marcos Salgado, entonces ahí ya solo habría una. Y si yo os diera clases de más asignaturas, pues volverían a haber más soluciones. A ver, alguien que no haya participado aún puede darme un ejemplo de ecuación matemática con incógnita. 2 menos 0. Perfecto. Eh, Fijamos que esa ecuación ya la hemos resuelto antes. 2 menos 2, 0. Ahora bien, por tradición, desde descartes, usamos las últimas letras del alfabeto para indicar incógnita. porque es lo último que averiguamos. Así que podríamos reescribir esta ecuación como 2 menos x, 0. ¿Tiene más soluciones esta ecuación? No. En la recta numérica, no. Como con el ejemplo AO del profesor. Eso está sobreentendido, implícito. Pero así como en otros colegios no habrá ningún marco, o Marcos no será profesor de matemáticas, y también puede ocurrir que en otros universos matemáticos esta ecuación tenga más o menos soluciones. Antes de hecho, os he dado, sin decirlo, un ejemplo. 0, 1, 2, y sigo dando vueltas, en este universo eh, los números no solo representan cantidades, en este caso giros, sino posiciones, Ya a vez que doy dos giros vuelvo a la misma posición. Es decir, tendría infinitas soluciones. Mañana veremos ejemplos prácticos de todo lo que hemos repasado hoy.